I'm Xi. Yo soy uh, Teacher C. I think almost everybody knows me. Casi todos me conocen. Welcome to our free sound online practice. Bienvenidos a esta práctica I'm de sonidos. Everybody uh, wants to discover discovering uh, how beautiful the sound. Estoy muy contento de que todo el mundo pueda descubrir qué bellos son los sonidos. Los sonidos son un tipo de energía. Este tipo de energía puede ir a través de todo el cuerpo de forma muy profunda en el interior a través also, de la vibración they have very deep los sonidos generan una profunda vibración en el interior With, the practice, a través de la práctica de we'll sonidos podemos actuar, actuar sobre las actividades de la vida Haciendo que los bloqueos se transformen a un estado fluido. También es muy bueno para cambiar nuestras emociones y hacer que éstas se vuelvan más estables, más pacíficas, más armoniosas, a un estado armonioso. Acabamos de culminar los primeros 100 días de práctica de sonidos. Algunos practicantes consiguieron muy buenos resultados curativos. A alguna persona le desaparecieron tumores cerebrales, y muchos tumores. Resolviéndose de una la manera historia, mágica, no, Punk, no es, eh, esto proviene de la historia original que creó <coughs> el Dr. Pang. Nosotros nunca pero sabemos que es, qué puede suceder en el futuro, the magic will in our pero podemos creer que la magia the está, está en toda nuestra vida. La magia está en cada momento. Entonces, eh, solo se trata de conectar con nuestro campo de Chi, conectar con el poderoso campo de conciencia y suceden de forma automática buenos resultados. Voy a guiar a todos a experimentar los sonidos de los cinco órganos para mejorar estas funciones de los cinco órganos. Estos sonidos nos ayudan a sentir cómo cambia nuestro estado interno de los órganos, desde un estado bloqueado a un estado más fluido, nos ayuda a que las emociones cambien a un estado armonioso. Sé que algunos de ustedes nunca han aprendido lo que es la práctica de sonidos. Hay personas que son completamente nuevas en la práctica del sonido. Y otras personas son nuevas en el chico. Yo espero que todos sigan mis instrucciones. y permitir que cada uno deje que su mente esté en un estado de tranquilidad, de silencio, sin, sin juicios y tratar de conectar profundamente con el interior, solo dar buena información desde lo más profundo. Nosotros uh, so tenemos muchos sonidos. Voy a explicarlo para algunas personas, okay. qué tipo de sonidos vamos a guiar en esta práctica. Uh, share, uh, Ahora voy a compartir todos se mantengan en un estado silencioso observando el interior Hoy vamos a practicar los sonidos y el primer sonido conecta con Junyuan, con el Palacio Junyuan. Con esta imagen es fácil entenderlo. Este punto se llama en chino Chongwan, es un punto energético. El Palacio Junyuan está en lo profundo de. En el interior profundo de Chung dentro de Chung Wang, esa área no tiene límites, es muy grande, es un espacio enorme. Durante nuestra práctica vamos a experimentar ese espacio gigantesco Entonces le llamamos el Palacio joan ¿Cómo lo sentimos? Lo vamos a sentir a través de dos sonidos. Ling, Ling. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo se pronuncia? Sentimos la pronunciación en lo más profundo de, del Palacio joan, Sentimos la vibración y sentimos que esa vibración de la pronunciación en lo más profundo, el primer, el segundo, el segundo sonido le llamamos se pronuncia este sonido es para ayudar a Yuan, al palacio de Juan a abrir y cerrar el primer sonido lo escuchamos juntos decimos bien después de hacer ese sonido Vamos a hacer el sonido de los cinco órganos, cada órgano tiene tres diferentes sonidos, el primero el corazón, el primero es el segundo sonido, es un poquito one más corto el primero The es largo yeah. Yeah. Este es también largo uh, so styles, cuando practicamos los sonidos emotions. del corazón Las emociones están en un estado de felicidad, es importante estar en ese estado de alegría estado the de alegría part, es la primera parte. Is uh, el segundo it, sonido es el del now, riñón. First, say, hey. El primero es... Es corto. Call me, call me. Uh, es como uh, cuando alguien te she, llama. Hey. I, I, I, teacher I she, Respondes sí, inmediatamente. Sí. Ey. Ey. Ey. Ey. El segundo. Este sonido es largo. No sé si veis la boca, está bien redondita y the third one, el tercer say, sonido y... se pronuncia y... uh, otra, también so, es largo when we say the south, your emotions cuando hacemos los the sonidos del riñón no, las emociones están uh, en, en un estado like de miedo Very high Como cuando estás trepando you a una the montaña top, muy alta uh, you the, the, the foot of the you y sientes el pie de la montaña clear, y tú uh, sientes un poco de, the, de the temor, is, uh, the, uh, es el sonido del riñón. El tercer sonido es el del páncreas. Every, the first one we say, uh, el primero, Second one we see. el segundo, The third one we el tercero, ah. todos juntos. Uh. Son los sonidos del the fourth, El cuarto es. es el, labor with the el sonido del de ligado. Chi. corto. segundo chi, chi, chi. Chi. Third we say. Tercero, juntos, y el último son los pulmones. el primero, uh, segundo, we see, tercero, we see, Juntos. La emoción que acompaña al sonido de los pulmones es una especie de tristeza y compasión. Eh, la emoción que acompaña al páncreas es como pensar muy profundamente. Cuando piensas alguna pregunta y no consigues la respuesta, el hígado, la emoción, es la emoción de la ira, el estado de la ira. Estos son los sonidos de los cinco órganos internos. Más la práctica de los dos sonidos del Palacio juan <todos> Ahora voy a guiar a todos a hacer los sonidos. Y las personas que, com que comienzan necesitan tiempo para que cada vez vayan más profundo. Pero tener en cuenta que no hay que tener prisa. No hay que tener ningún tipo de prisa, sino mantenerse en un estado pacífico. Bien. Ahora sigan mis instrucciones, por favor. Everybody, close your eyes. Todos cierren los ojos. Your mind. Bill, deep inside. Siente. Tu mente siente profundamente el interior del cuerpo, la totalidad del cuerpo. Trae tu mente de regreso sin pensamientos, aclara tu mente. siente la totalidad del cuerpo relajado relajándolo la totalidad del cuerpo de la cabeza a los pies desde el interior al exterior, se relaja. Imagina que eres el centro del universo. Estás fundido completamente con el Universo. Your with our field. Tu mente se funde con nuestro campo de chi. Mantente en el campo de chi. Nosotros estamos conectados corazón a corazón, mente a mente. Información a información, conectados. Nosotros estamos fundidos. Somos una unidad. Sientes que desde el centro de todo el cuerpo te expandes hacia afuera. En el Universo. Abierto. Abierto. que te abres en el universo infinito muy lejos. All the universe full of pure heat, pure energy. El cuerpo está lleno y el All universo de chi puro universo, todo to es chi puro. Y ese chi puro continuamente viene al campo de chi y viene a lo más profundo del interior. Siente el campo de chi Because Se conecta con el campo de Chi y viene directamente al interior. Siente. Fuera, dentro, se funden. Y son un solo estado. Mantente en este estado de unicidad. Sin dentro. No, time, no sin dentro no hay tiempo Everything no espacio is todo es un estado de completud de integridad you are the of the eres el centro del campo And de chi Eres el centro del universo. Everything in the universe is a Todo en el universo es un estado muy puro. Pure tu conciencia pura siente lo más profundo de Chong que Ya hemos aprendido el punto energético de Chong Wang. Sienten lo más profundo. Lo, lo más profundo de Chong Wang. es un espacio enorme, sin fronteras, infinito. La conciencia pura está en ese estado infinito. Se mantiene en un estado pacífico, en un estado concentrado. Ahora comenzamos diciendo Lin Lin y encontramos el espacio del Palacio Hongyuan. Ling, ling, ling, ling, ling, ling. concentrados Apuras. siente en lo más profundo de Chung la vibración, siente profundamente el interior, Profundamente el interior del Palacio Hunyuan es un gigantesco espacio. La conciencia pura se mantiene en el interior y decimos oh. la conciencia pura se mantiene en lo profundo del palacio Junjoan en lo más profundo de Junjoan del Palacio Junyuan el chi es abundante. Tu mente se mantiene pacífica. Ahora vamos a practicar los sonidos del corazón. Nuestras emociones se mantienen en un estado de felicidad, sentimos el estado interno de felicidad, de dicha. Los pronunciamos. El segundo. El tercero. el estado de dicha Sentimos el estado de felicidad. Your heart. Siente lo más profundo de tu corazón. Your heart. Is en el interior de tu corazón el chi es abundante. She El chi la sangre fluyen All bien. Todas las funciones mejoran. Ahora, con la emoción de felicidad, nos transformamos en la emoción del miedo porque vamos a practicar los riñones en un estado de temor, de miedo. We pronounce... Pronunciamos. Hey. Hey. you nos concentramos. Estamos en el estado de miedo. Sentimos muy profundamente el interior de los riñones. En el interior de los riñones el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien, fluyendo bien las funciones de tus reuniones están mejor cambiamos la emoción desde el miedo al estado de pensamiento profundo, vamos a practicar el sonido, los sonidos del páncreas, el estado de pensamiento profundo. Pronunciamos el sonido primero y luego los siguientes. Chum. Chum. Siente el interior del páncreas en lo más profundo. Gah. Gah. Gah. Fum. I know avez歩 to preach. Piano can Daniel Gene Meg Siente en lo profundo del páncreas. El chi del páncreas es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Las funciones del páncreas han mejorado. Anger state. Ahora, las emociones, desde el pensamiento profundo, van y se transforman en la emoción de la ira. El They estado de la ira. Siente el estado de la ira. Si decimos y pronunciamos. Chí. Chí. Chí. Chí. Chí. Yeah. Mm -hmm. que, que... Siente en lo más profundo de tu hígado. El chi del hígado es abundante. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Fluyendo bien. Las funciones improve. hepáticas han mejorado, improved, han mejorado. Your emotion from anger state changes into sadness and compasión. La emoción desde el estado de la ira cambia a tristeza y compasión. Siente la tristeza y siente el estado de compasión. pronunciamos Son. Son. uh, La conciencia pura va profundamente al interior de los pulmones El interior de los pulmones es abundante en chi. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien, fluyendo bien. Todas las funciones han mejorado mejorando tu mente se encuentra en el estado pacífico y estable Siente todos los órganos internos. Todos in son muy abundantes en el chi, chi interno. Well. El chi y la sangre en todos fluye bien. All the functions Todas improved, las funciones han mejorado. Improve. Han mejorado. Todos los órganos internos fluyen completamente bien y todos los bloqueos desaparecieron, desaparecieron, desaparecieron. desaparecieron. Siente la totalidad del cuerpo, el chi de todo el cuerpo es abundante. El chi, la sangre fluyendo bien. Todas las funciones mejoradas. En todo el cuerpo desaparecieron, todos los bloqueos desaparecen, desaparecieron. Todos los bloqueos, células cancerígenas desaparecieron, desaparecieron. Todas tus emociones están estables, pacíficas, en un estado de paz y armonía. Todas las emociones negativas desaparecieron. Despacio, las manos sostienen una bola de chi por el frente. Y las manos traen el chi de regreso al palacio Hunyuan. Cubrimos con las manos el palacio Hunyuan. las manos sobre Jongyuan, sobre Chongwang, y lleva tu mente a lo más profundo, a lo más profundo del Palacio Hong Yuan. Siente que el chi en el Palacio Hong Yuan es abundante. Todo el chi puro universal entrando en lo profundo el del Palacio Hunyuan, el chi más puro desde nuestro campo de chi viene al interior del Palacio Hunyuan. Todo. El chi más puro alrededor de ti viene al interior profundamente del Palacio Hunyuan. La conciencia pura se mantiene en el interior del Palacio Hunyuan, nutriendo el chi. Enviamos buena información good information to yourself, a nosotros mismos, to your family, a nuestra familia, your a nuestros amigos. y a todo aquel que necesite salud. Enviamos buena información a todo el mundo, todo el mundo se vuelve más bello, más pacífico y armonioso. Enviamos buena información a toda la bella naturaleza. Toda la bella naturaleza fluye bien. Separamos Open las manos. Abrimos los, so abrimos los ojos despacio. Abrimos los ojos. Todos movemos los hombros. Your, spine, your La... whole body columna vertebral y todo el cuerpo hoy la práctica ha culminado espero que todo el mundo pueda hacer esta práctica en la vida diaria poco a poco van a obtener más experiencia y van a sentir el estado fluido interno Gracias a todos. Gracias a todos los organizadores que sostienen el campo de chi.